22 de enero del 2019, después de estos días sin laborar desde el viernes y el día de ayer en la celebración de Nuestra Señora de la Alta Gracia 21 de enero, que la nuestra planta televisora corrió toda esta cobertura, gracias a Dios porque nos brinda estas primeras horas y en nombre de todo el equipo de mañana gracias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 que nos abraza con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca, también al Canal 46, que nos une a todo Santiago y la, y la línea noroeste, la ciudad de los 30 caballeros, Santiago, la ciudad corazón. También, gracias mil al 1014, que nos empalma con gran parte de Estados Unidos,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 con noticias, análisis, entrevistas locales, nacionales e internacionales en este mundo globalizado. Hoy tendremos nosotros al escritor Pedro Carreras, desde Tenare, compartiendo con nosotros uno de sus últimos libros, titulado Trayectoria. No se lo pierda, interesante entrevista. De inmediato compartir con ustedes... El informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET que nos dice que para el día de hoy se está posicionando un, un sistema frontal en nuestra geografía. Está sobre Haití y se está desplazando lentamente hacia el noroeste de nuestro territorio. Esto va a traer algunos campos nubosos por lo que se pueden eh, producir eh, aguaceros dispersos en la zona nordeste, este, sureste, suroeste y Gran Santo Domingo. Las temperaturas estarán frescas a la madrugada y en horas de la mañana. Se podrán sentir calurosas en las zonas urbanas durante el día. Se registraron mínimo de temperatura de menos 4 grados en Valle Nuevo, Constanza, ahí. Cayó escarcha y hielo sobre la superficie. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED. Hoy, producción, nos tiene listo todo lo que hizo Telenor, teleradio operadora del Nordeste, a raíz de la celebración del día de 21 de enero, día de Nuestra Señora de la Altagracia, patrona del pueblo dominicano. Una cobertura especial, una cobertura total de todas las incidencias que ocurrieron durante el camino, durante la procesión, también allá en la Basílica de Higüey, toda eh, esa esanografía, todas las personalidades que visitaron Higüey y todo lo, el acontecer el día de ayer. Telenor estuvo desplazado. Con su, con su equipo técnico, con su planta móvil y también enlazado con el equipo técnico desde aquí, desde la planta matriz y nos llevó y nos trajo todas las incidencias que allí ocurrieron. Una cobertura donde se pudo ver cada una de las de las incidencias que pasaron allá en Igüey, en la provincia de la Alta Gracia, desde la Basílica. Ahí estamos viendo imágenes de cómo se estuvo desenvolvi eh, desenvolviendo el inicio con los feligreses, con las personas que fueron allá en procesión a expresar su fe a la Virgen de la Alta Gracia. Cada una de todo lo que aconteció estuvo... Eh, participando Telenor una cobertura señores de última calidad no hubo nada que se le escapara a todos los técnicos que estaban allá ahí vemos a Vladimir Paula entrevistando a testigo de la fe de la Virgen de la Alta Gracia en nuestra República Dominicana fue transmitida la Euskabritía solemne donde asistió el presidente de la República licenciado Danilo Medina Sánchez y la primera dama Margarita también eh, asistió, eh, eh, cándida, perdón, la primera dama cándida Montilla de Medina, la primera dama también estuvo allí presente, también estuvo presente José Ramón Peralta, el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, entre otros funcionarios, y otros también de la sociedad dominicana, políticos como Luis Abinader, el candidato presidencial del PRM, también Ramfis Domínguez Trujillo, el senador de la Alta Gracia, amable Aristi Castro. La ceremonia fue encabezada por Monseñor Chalet Mosuá Adalat Bader y Monseñor Gregorio Nicanor Peña, obispo de la diócesis de la Alta Gracia. También fueron transmitidas todas las incidencias de este día especial para los creyentes, dando cobertura a los operativos del Centro de Operaciones COE, que también se mantuvo alerta en toda la calle, en todo el, eh, el trayecto y durante y después. La visita de feligreses de diferentes puntos del país y también estuvo allá una delegación grande de feligreses haitianos que tuvieron actividades dentro de la plazoleta de la Basílica, se eh, Hubo dos misas, una, una primera, ¿verdad?, una escuadritía en las horas primeras, después otras a las 12 del día, porque había de, eh, demasiada gente, mucha gente. Hubo una misa que también se ofició en creol para los extranjeros. Eh, de esta forma, Telenor cumple y renueva el compromiso que tiene con la sociedad dominicana de brindar orientación, de brindar información sobre este magno día, para los devotos católicos en nuestro país. Nosotros, desde aquí, desde la planta televisora Telenor, le damos eh, las gracias a todo el equipo que participó en esta gran cobertura, que se eh, tuvieron desde la madrugada, otros desde el día anterior, trabajando para llevarle a todos ustedes todas las incidencias ahí eh, acontecidas. A la verdad, que es una expresión de la fe dominicana, donde diferentes provincias del país se dispersan y llegan hasta allá, y llegan hasta la Basílica de Higüey para profesar su fe, para profesar su devoción por la Virgen de la Altagracia patrona del pueblo dominicano. Allí se eh, escucharon eh, diferentes eh, temas, entre ellos, los feligreses hablaban de la necesidad de disminuir los índices de violencia en nuestro país. También ellos hacían referencia a disminuir la tasa de feminicidios que hay en el país. También eh, hubo cobertura de los payasos que iban hacia Aigüey a pies desde Santiago, con el lema, la violencia infantil no da risa, donde todos... Aplaudimos este sacrificio de los payasos a nivel de Santiago que se dirigió a pie hasta la basílica haciendo un llamado de erradicar la violencia infantil y, y cada uno de, de nosotros escuchamos a los feligreses hablar también de la problemática de la violencia que hay entre familiar, de la violencia que hay entre los dominicanos y el llamado que le hicieron a nuestro gobernante a nuestro político de erradicar la violencia en las calles dominicanas. Ahí vemos los payasos cuando fueron entrevistados eh, por Vladimir. ¿Tenemos audio? Tenemos El miércoles a las 7 de la mañana en Santiago, en frente al monumento, frente a la estatua de Golón.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 Eh, el calzado el, con el roce, hace es muy nuevo. Me eché una ampolla. Entonces, a tener, yo tengo ya el pie o sea, bien arreglado. Porque tengo un, un, un aquí te puesto por encima, un ZO. Entonces, todo el, el peso lo estoy haciendo en el pie izquierdo. Y por eso he, he tenido más dolores. Pero me he estado inyectando la gente del 911. Y por eso estamos mejor. Ay, pero ha recibido usted el respaldo, el calor. Pero, Vemos las autoridades de la DGC total, también. Total. Con aquí. DGC, Policía Nacional, la gente interior de policía, la gente del 911. Desde Santiago hasta aquí. O sea. Solo no hemos estado en ningún momento. Vaya bien, pero falta bastante todavía. No nada, driven, ya. falta nada. No pero pero ven, caracas, ¿Cómo se caracas. siente? está bien! Qué buenas bendiciones tío, tío. para ustedes, muchachos. Miren, en esta cobertura total seguimos que está enfermito que por eso para que después pues no vayan a atacar el pobre Corombolón no vino porque está enfermo pero verdad son Corombolón ¿Qué pasó con Corombolón ¿Qué pasó ahí eh? él me dijo que está enfermo él me dijo que está enfermo ahorita no mentira no, no, no, está buena, está bien te quiero Corombolón te amo bueno, ahí están los muchachos los payasos de Santiago una muy buena expresión muy buena iniciativa la violencia infantil no da risa felicidades a ellos a esos payasos que hicieron ese gran esfuerzo. Antes de nosotros eh, continuar con esta cobertura especial de Telenor a la Basílica ayer, vamos a presentar a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amable televidente. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que nos brindan cada mañana de 7 a 9. Este es su espacio de mañana a través del canal 10 de Telenor. Bueno. La verdad el, que Teleradio Operadora no, del Nordeste, Telenor, hizo historia una, otra vez. Correctamente. Eh, la que más. Como la más, la que más. Es decir, que hay que felicitar a todo el equipo de nuestra empresa Telenor y que se pone cada día más a la vanguardia y a la atención de las, de las ofertas televisivas, más importante. Eh. Todo esto, la vocación mariana que tuvo ayer eh, su día de esplendor y con mucho fervor como cada año. Los creyentes, los marianos, se dieron cita a la basílica en Higüey. Precisamente es un acontecimiento que cada año... Lleva el pueblo dominicano a rendir culto y a buscar o a reafirmar su fe en la Virgen de la Alta Gracia. Y que esto, como patrona del pueblo, porque la de República Dominicana es Las Mercedes, eso es una ah, sí, sí. diferencia que hay que hacerla del pueblo dominicano en la Virgen de la Alta Gracia. Y que nosotros, por igual, eh, atendemos a profesar nuestra religión católica y a tratar de comportarnos como Dios manda. A todo esto vimos el despliegue de políticos, del Presidente de la República, de los ministros, funcionarios, que hacen y aprovechan su, esa oportunidad. Me diría yo, si a diario, antes de hacer cualquier actividad, ponen en manos del Señor o de la Virgen María sus actividades y su comportamiento. Eso me gustaría saberlo. Aunque vi un Ramfis Trujillo con mucha, boca, mucha devoción y de rodillas y manos en pecho pedir qué habrá pedido Ramfis Si solamente se ocupó de pedir que me haga presidente o que se resuelvan las cosas que aquí están pasando y que la sociedad a diario... Sin sujeción, sin temor a la justicia, sin temor a autoridad, porque se ve, hoy yo veo las cosas como una pugna de grupo, policía y delincuente. Bueno. Porque fíjate, el muerto de ayer, en, en un barrio de la capital, que era buscado por la muerte de unas personas y a ir a otros, que hay un video... Él diciendo que se iba a entregar. Que se iba a entregar. Y dice su forma que ellos saben por qué, ellos saben por qué ellos me, están, me quieren matar. Yo sé por qué ellos me quieren matar y voy a hablar. Bueno, no lo dejaron hablar, no no lo, dejaron. lo callaron. Inmediatamente dijo así, sentenció su muerte. Entonces a la Virgen de la Altagracia, a la Virgen María, a Dios que atienda los clamores de este pueblo por seguridad y porque aquí se respete el debido proceso, que esas, esos enjuiciamientos eh, fuera de la ley, porque ocultan verdades. verdades en ese delincuente, porque son delincuentes, pero hoy, 22 de enero, yo, Francis Rodríguez, veo que lo que está pasando, en gran parte es una pugna de grupos, policías y delincuentes. No autoridad tras el rastro de delincuentes, sino no, algo como, como increíble. Y lo que dijo el presidente, que yo critiqué inmediatamente por ser el presidente que habló y que no haya ni siquiera una actividad en el país que muestre que el presidente dio una orden. Parecía que cuando él se dio la espalda a los que le entrevistaban y dijo lo que dijo, era que todos fuéramos para el cuarto donde él iba y nos trancáramos porque afuera la delincuencia ya es imposible controlarla. Eso fue lo que me dejó dicho. Bueno, y lo, lo que yo sé que los que entrevistaron en la Basílica y en esa parte de Higüey, esos feligreses. El tema principal que ponían era la violencia que estaba sucediendo en el país dominicano. Esa misma violencia que dice el presidente, que ha disminuido, ese era el tema principal. Violencia, muertes, atracos, eh, robos que suceden en las calles dominicanas. Pedirle a la Virgen que bajen esos niveles de delincuencia, de odio y de diferencia entre los dominicanos. La violencia intrafamiliar fue otro de los temas también los feminicidios fue otro de los temas que pusieron los feligreses que fueron entrevistados en la Basílica. El pueblo sabe lo que aquí está pasando, sabe lo difícil que está la vida y cómo está la seguridad ciudadana. Ellos mismos expresaban que no pueden salir a la calle, que tienen que estar trancados, que quieren nuevamente la libertad que sentían en otros años, antes, a lo que está sucediendo ahora. Y le pedían a la Virgen eso, Francis. Bueno... Eh, precisamente que, que iluminar a los gobernantes, que ilumine a los gobernantes y sobre todo que nos dé la oportunidad de devolver la paz, la fe y la confianza en todos, porque el pueblo ha ido perdiendo la fe en esas autoridades, que debiendo ser activa a una realidad que le ha arropado prácticamente porque las declaraciones del presidente sin ningún tipo de acción refleja que hay un que le está arropado y que es incapaz, como son sus autoridades, de resolver o por lo menos mínimamente paliar. Y a lo que él dijo aparentemente de echarle la culpa a los deportados eso, como, como que ellos venían a enseñarle a los de aquí, a los muchachitos de aquí, a ese es, Y esos son dos o tres. Ese es la, la mayoría de ellos son trabajadores, pero muy buenos, ¿eh? Mira. Dedicados a producir, a poner a producir la tierra, empresa, lo que sea. Ese fue el Gente primer... De mucho trabajo. Ese fue el primer punto que le ataqué al presidente. ¿Lo recuerda? Que dentro de la familia dominicana, alguna persona ha sido deportada en algún momento y que estos y la mayoría por, por y que esto, de migración. producto de la política de Estados Unidos dominicanos se ven sometidos a procesos que yo digo que son un tanto antijurídicos abusivos porque por una simple licencia o por el tema Migratorio. Que es real migratorio, es el que abunda más en las deportaciones de Estados Unidos a República Dominicana. No se puede tomar a la ligera y llamar a dominicanos que deben regresar a su país producto de esa situación y que los criminales son un mínimo, muy mínimo. Que los criminales reales que han continuado con su actividad aquí se identifica muy mínima su participación. Y dice el procurador que le tienen que lo, seguimiento. Que lo que debe existir aquí es una política de integración de esos claro, que tuvieron responsabilidad. Un, una ausencia en el territorio nacional que se pueda reinsertar en su familia y que la sociedad lo pueda acoger. Porque la única diferencia es en el que viene deportado sin dinero y en el que viene deportado con mucho dinero, que está normal y que no tiene problema. y que no tiene por qué una sociedad negarle la oportunidad de regresar a su casa. No, ¿Eh? el único lugar donde no son extranjeros. Ahora, duro es y peligroso es que tengamos que recibir deportados por migración de países mucho menos importantes, porque son para mí los principales enemigos de nuestro país, que han entendido que mandar o repatriar a nacionales haitianos indocumentados en sus países no lo mandan directamente aquí a República Dominicana. Es un absurdo y un abuso y en una irresponsabilidad de la autoridad y del presidente de la República que permite que un avión repleto de indocumentados haitianos recogido en un país de estos que están en contra nuestra <coughs> entre a nuestro territorio y no vaya a su territorio, que es donde corresponde. Eso bueno. es un abuso. Y lo que pasó ayer, que yo vi que tú lo mencionaste, es muy normal, y eso va a lograr ir calando. Solamente en sociedades que se reconozca, las dos sociedades se puede hacer misa en creol en un día y fecha de la patrona del pueblo dominicano, como es la Virgen de la Altagracia. Ese es otro abuso del, del arzobispo de Santo Domingo, que es un verdadero promotor del, del cardenal, del cardenal, verdad, porque el arzobispo, ese, ese no le permite ni siquiera que hable, del cardenal Osoria y de parte de esa iglesia, Ahora, Francia. en establecer misa, en la Basílica de Santo Domingo de, de la República Dominicana de Higüey, de Higüey Ahora, a, a Indocumentado y a todo el mundo haciendo simular dos sociedades en un mismo territorio eso es otro abuso de, esta, de estos carajos que están viviendo del, del, del, del drama que vive Haití y a mí como a muchos dominicanos le ha irritado no por ellos, sino por la afrenta que el día de la madre del pueblo dominicano también se le dé cabida, como si aquí ya definitivamente existieran dos sociedades, una haitiana y otra dominicana. Ahora, Francis, si los dominicanos lo aceptan, ustedes lo aceptan, allá ahora, ustedes. Ahora Francis, no se le puede negar la palabra de Dios a un conglomerado social o cultural Expresárselo ellos en son supuestamente de aquí, ellos deben entender. Habían, hay, hay, siempre hay muchos haitianos. ¿eh? No, pero ellos deben entender. Vea una misa de, vea el... una misa en Estados Unidos a ver si te la dan en la doble o te la dan en inglés, inglés. a menos que tú vayas a una comunidad dominicana. Eso es así. Entonces no me venga Fulvio. por Dios. Entonces mira, Francis, en su mayoría el pueblo dominicano es bueno tiene creencias muy fundamentadas. Pero débil en, en conciencia, y y en, en condiciones y ciudadanas. Cree, y, débil. Cree. y esa patrona, Francis, es de dominicano y es de haitiano y es de todo el mundo. Pero, todo el que profesa esa fe. Pero en esa posición tuya, que se adapta a la de ellos, no es posible que en una vocación del pueblo dominicano, ellos asisten y disfrutan de las mismas condiciones, pero nosotros, en español, no en creol Bueno Bueno, así iniciamos en de mañana Con la cobertura a la Basílica de Igüela El día eh, 21 de enero Día de la Patrona del Pueblo Dominicano La Virgen de la Alta Gracia Esto es Telenor, manténgase ahí En breve volvemos Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Ya en una primera media hora eh, comentábamos de la cobertura especial llevada por Telenor desde la Basílica de Higüey, en momentos que 21 de enero, como cada año, asiste una gran cantidad de personas a reafirmar su fe en la vocación de la Virgen de la Altagracia, quien es la madre del pueblo dominicano la Virgen de las Mercedes es de la República Dominicana del país entonces aquí en Telenor que siempre está a la vanguardia ha llevado una cobertura especial en todo lo largo y ancho de ese día que cada año es especial para los dominicanos tenemos una llamada, vamos a darle la bienvenida, buenos días Bien día. buen día, buen día, buen día Sí, Bien, nos eh, habla. estuve viendo el comentario que realizó Francis y realmente da pena escuchar que un comunicador asuma una posición eh, tan xenófoba con relación a un país eh, que hace frontera con la República Dominicana. Eh, ayer yo estuve viendo un video eh, de una iglesia de Massachusetts en Estados Unidos y ahí se puede observar eh, una iglesia que incluso la decoraron con la bandera dominicana. Y yo me preguntaba si eso sucede en la República Dominicana, ¿qué pasaría? Gracias por tu opinión, eh, pero creo que te atreves a llamarme xenófobo porque no está entendiendo en qué me refiero. Aquí nosotros tenemos una condición de particular, que no es la que tiene Estados Unidos. Nosotros tenemos una especie de plan de, defini de definir, que la isla no deben existir dos naciones y si eso te llama a ti la, la atención de ser xenófobo yo respeto tu opinión no la comparto pero tú debes de tenerme un poquito de respeto al calificarme porque tú debes de entender cuáles han sido mis posiciones anteriores y te voy a decir otra cosa la sociedad dominicana está más que clara cuáles son sus orígenes y cuáles son su, su comportamiento ahora Gente como usted son las que permiten que aquí se esté haciendo todo una especie de laboratorio para unificar la isla y convertirla en el estado binacional. Esos que estaban ahí incluyendo a Osoria, que es el que correspondía para ocupar el puesto porque no le convenía el anterior, es que está en un proceso directo, empresarial y gubernamental incluyendo que aquí se hizo una reforma en el 15 con la anuencia de los americanos cuando gobernaban los Clinton que gracias a Dios está Trump hoy en la, el en la, en la mando de los Estados Unidos que dejó de darle dinero para que se hiciera promoción de la unificación de la isla y eso es lo que yo estoy atacando no al, no al feligres. Estoy atacando a la conducta del dominicano arriba, que está unificando la isla en su comportamiento. Bueno, ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir si Paula. defender mi patria es Muy xenofobia, buenos días. yo soy xenofobia. Muy buenos días, Vladimir. De mañana. Muy buenos días a ustedes, hermanos del alma. ¿Qué tal, Fulvio? Bien, hermano, desesperado, esperándote, porque sé que tiene mucha historia con esa visita ahí, güey. Así mismo es. Gracias a Dios. Antes, ¿verdad? Darle los buenos días a Francis. Francis. Buenos días. Presente. Tranquilo, hermano. ¿Todo bien? Todo bien. Estamos vivos. Hoy iniciamos Felicidades. En... Gracias. Igual para ti también, Francis. Hoy iniciamos ya en el nivel superior, oficialmente. ¿Eh? Se activan las docencias en... Semestre ya se apertura en la UAS Recinto de San Francisco. Así es, Fulvio, ayer tuvimos una vez más la oportunidad de estar en Higüey, de, a través de la supercadena de Telenor, como siempre, como todos los años, para mantener informada a toda la población de todo lo que ocurrió por allá en Higüey, en la Basílica. Ya ustedes adelantaron y ayer, caramba, todo el mundo se pudo enterar de todo lo que ocurrió desde el día 20 hasta el día de ayer Culminando con la visita del presidente de la república En la eucaristía Miren, vamos inmediatamente entonces A comenzar con las noticias En el ámbito internacional Crisis en Venezuela tras sublevación de militares en distintas partes Miren las imágenes, cómo se encuentra Venezuela ¿eh? Un grupo de militares se sublevó ayer Contra el presidente Nicolás Maduro quienes luego fueron apresados por la Guardia Nacional. Asimismo, otro grupo de militares se levantó en la frontera con Colombia, haciendo un llamado al pueblo venezolano a lanzarse a las calles. Veamos. tenemos hambre, no, tenemos hambre. El pueblo de allá, nos, este, los guardias se rebelaron y nosotros estábamos con ellos. Los estábamos apoyando, los estábamos apoyando pacíficamente. Estos ciudadanos fueron obligados a refugiarse ahí en el Guaraira Repano, en el escuadrón montado, fueron, se refugiaron, allí fueron obligados a rendirse, allí se rindieron, fueron capturados y en este momento todos, absolutamente todos, están sometidos a la justicia venezolana. Bueno, señores, así marcha este país. La democracia está, señores, amordazada, increíble. Miren, 89 muertos tras la explosión de un ducto de combustible en México. Vemos las imágenes impactantes al momento de la explosión. Miren cómo arden llamas, donde un grupo de 89, el número de víctimas mortales, tras la explosión de un ducto de combustible que era saqueado por pobladores. Las autoridades ofrecen detalles al respecto. Adelante. Yo creo que estas vidas se hubieran evitado si ellos hubieran hecho su labor para retirarlos y no dejarlos acercar. Como siempre, la rapiña, desgraciadamente así es y pues sabemos los peligros que corremos. Desafortunadamente hemos tenido cuatro fallecimientos más que Sumados a los 85 que se anunciaron Hoy son de 89 a las 5 de la mañana ...trágica información de lo acontecido en México Miren señores, en el ámbito nacional Ramfis Trujillo dice Es necesario hacer cambios en República Dominicana Ahí está Recuerden ustedes que el país se encuentra enfrascado en comentarios críticos justamente debido a los hechos del narcotráfico que han imperado en las últimas horas, últimos días en nuestro país. Las declaraciones de Ramfi fueron dadas en medio de su visita a la Basílica de Güey. Recuerden que nosotros también le cuestionamos en el día de ayer a Ramfi. Escuchemos.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 en la Basílica de Higüey, y ya ustedes ven las declaraciones, cómo se expresa el nieto de Trujillo, señores, quien aspira a la presidencia de la República Dominicana. Unidad del Ministerio de Defensa impacta motocicleta de manera intencional. Miren esto, señores. ¡Ay, mi madre! ¡Wow! Increíble, ¿eh? Así que Vemos el momento en que una patrulla de la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila, Ciutrán, impactaron a un motociclista sacándolo de la vía mientras se desplazaba por la autovía El Coral. Este hombre se encuentra fuera de peligro, gracias a Dios. Miren esto, increíble. Escuchemos las declaraciones del afectado. Adelante. Eh, bueno nosotros íbamos para un evento que nos invitaron a Romana, como club nos invitaron, un evento de unos clubes de Romana. Entonces, cuando íbamos para, para el lugar, para el camino a Romana, que nosotros dejamos la matilla, subimos la autovía y yo voy de segundo punto. Y de repente cuando me sale una guagua de, de esa guagua vial y me atravesó la guagua, de repente y yo choqué con ella. Y ahí entonces me mandó para el otro lado de la cuneta. O sea, no sé por qué motivo él tuvo que atravesarme viendo que nosotros dimos la vuelta. Estamos probando el motor ahí que no está fallando. Damos la vuelta y él nos coge atrás. La verdad que no, no, no entiendo nada. Yo estoy completamente ajeno de, de, de, de, lo que, de por qué él hizo eso. Bueno señores, miren esto, ¿eh? Usted no fue que chocó, a usted lo chocaron hermano Mírenlo ahí como él lo hace Él va por su carril y mírenlo cómo se lo lleva de por Dios Ese conductor debe de ser investigado Y debe de ser sometido a la acción de la justicia Se suicida Una vez más, ahí está Va por el carril el motorista, él también Y miren entonces cómo se lo lleva Increíble señores ¿eh? Eso fue en la autovía El Coral Camino a la Romana ¡Wow! ¡Increíble, señores! En el ámbito local-regional, 20 años de prisión a hombre por la muerte de un seguridad en San Francisco de Macorís. Enrique Díaz López, mejor conocido como Richie, fue condenado a 20 años de prisión por la muerte de Pablo Holguín Martínez. Recordamos que el hecho ocurrió a principios de noviembre del año pasado, cuando el condenado presuntamente lo hirió con el fin de robarle la motocicleta y armó de fuego, eh, señores, que se desempeñaba, ¿verdad? Este hombre le emprendió a fuego como seguridad privada. Escuchemos. el juicio de fondo que se le sigue al imputado, eh... ...el imputado, el imputado Richie eh, ...condenándolo a una pena eh, de 20 años... Eh, ...yo pienso que hubo una valoración... ...de lo que al principio se fue eh, acusando y probando... Eh, ...que fue un crimen eh, el que cometió el imputado... ...y, y por eso eh, en el día de hoy eh, pesa 20 años de prisión. Estamos de ser verdad que le de apliquen los 20 años, nos sentimos, por pues decirlo así, un poco tranquilos. Y para nosotros la justicia hoy ha, tri ha triunfado. Bueno, para nada, está bien 20 años. Lo único que queremos es que se haga justicia y que pague por lo que hizo, que a un hombre muy serio y muy decente. Tenemos las imágenes de este hombre, repito, que fue condenado enrique díaz lópez richie por la muerte de ese vigilante pablo holguín martínez este fin de semana estuvo aquí en san francisco de macorís el aspirante a la presidencia de la república leonel fernández leonel negó ofrecer declaraciones ante la prensa al momento de arribar al club mayorista aquí en san francisco de macorís ahí está el momento cuando los miembros de la prensa local los nuestros ...intentaron cuestionar a este hombre... ...y se negó... ...no quiso hablar en esa ocasión... ...caramba... ...vamos a ver... ...adelante... ...ahora no... ...me están esperando aquí... ...ahora me están esperando acá... ...cómo está bien... ¿Cómo está? ¿Cómo está? ...bueno... ...se ranqueó Leonel... ...ahí está... ...no quiso decir nada señores... Nos extraña bastante que esto haya ocurrido, ¿verdad? Porque un hombre que ha sido abierto ante la prensa, pero en esta ocasión se ranqueó Leonel y principalmente a nuestra prensa, no quiso decir nada, ya ustedes escucharon, ahora no, me están esperando, dice Leonel. Ahí está. Bueno, vamos a ver señores, porque denuncian familiares, mantienen hombre encerrado por más de seis años en Cuava. Se trata del señor Ernesto Jiménez, quien supuestamente fue, sufre de problemas mentales. Según sus familiares, el señor Ernesto perdió la cordura luego de un accidente. Luego de que años de tratamiento y un enfrentamiento con un residente en la zona, el padre resolvió encerrarlo en un pequeño cuarto. Ahí está, apenas tiene este agujero, este hueco. Escuchemos. Bueno, yo tengo más o menos como por para 15 años, pero no lo tengo. Uh -huh. entiendes? Uh -huh. ¿Y, y, y, o sea que tengo 14, pero me faltan por lo menos como cuatro meses por ahí para cumplir 15 años. Uh -huh. okay. ¿Y qué hace usted ahí? ¿Eh? ¿Por qué está usted ahí? Porque estoy enfermo. Suele salirse de ahí, él no se mete con nadie en la calle. Ahora, si lo van a, a, a, se meten con él, así él tira para adelante, pero con nadie se mete él pero ¿Ustedes como comunidad estaban al tanto de la problemática sí. y por qué no trataron de sí, sí, sí, sí, avisar a las autoridades? No, imagínate, como la familia lo trancaron una vez, uno no va a meter, uno que no va a meter. Es como estamos diciendo, ese muchacho como es como agresivo si se ponen con él, ¿verdad? Pero si él está en la calle no se mete con nadie. Eso que yo puedo opinar, también es lo mismo que ellos están opinando, eso mismo ustedes. Bueno, ahí está, mírenlo ahí. Más de seis años lleva este hombre, que lo mantienen encerrado ahí, debido a su condición mental. Esto ha sido criticado. Este hombre creo que hay que buscarle un espacio ya de tratamiento que se pueda tratar como un ser humano. Así que ahí está. Repito, Ernesto Jiménez. Hombre se suicida en San Francisco de Macorís. Se trata de Oscar Antonio, de 50 años. Aproximadamente, residía en los Estados Unidos. Llegó hace poco al país... Luego de 20 años, según versiones de algunos vecinos, el hombre se encontraba en un estado depresivo Por lo que pudo ser la causa del hecho, así que ahí está señores Miren antes de irme, me gustaría que alguien verdad aclare la situación, que alguien me diga algo Porque en el día de hoy recibí una llamada de un colega periodista ...un colega periodista, incluso de Santo Domingo... ...que me decía, Vladi, investigate porque acaban de decir en un medio nacional... ...en un medio nacional de que se suicidó el bachatero franco-macorizano Elvis Martínez El Camarón. O sea, caramba, y hemos observado y le hemos dado seguimiento a los medios... ...hemos contactado alguna fuente y hasta el momento desconocen esa información... ...de que el bachatero franco-macorizano Elvis Martínez El Camarón haya optado por quitarse la vida... O sea, yo creo que al momento de un periodista, de un comunicador, ofrecer una información de esta magnitud, caramba, debe de investigar. ¿Cómo, cómo se puede prestar una persona? Y me dicen que quien informó esa noticia en la mañana de hoy a tempranas horas fue una persona, un comunicador de alto renombre en el país y lo aseguró. Incluso, caramba, ¿eh? Así que quien puede entonces, ¿verdad?, eh, aclararnos la situación Israel por favor y puedan eh, confirmarnos si sí, puede tomarla puede tomarla eh, caramba sería interesante para aclarar esto porque así no se puede el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy 100% purificada con sistema osmosis es tan dominicana como tú llámenos Comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla. Porque la número uno en consumo de todos los nordestanos es agua la. Miren, a raíz de lo que acabo de decir, hemos recibido algunas llamadas. Ojalá y nos gustaría claro. aclarar la situación. Nos dicen que fue alguien al parecer vinculado a Elvis. Al parecer uno de sus músicos. Al parecer. No bueno. lo confirmamos todavía. Vamos a seguir investigando en el transcurso del programa. Ya Francis Fulvio se encargarán entonces de aclarar esta situación. Pero me dicen que el comunicador afirmó en el día de hoy a tempranas horas que fue Elvi Martínez. Eh, Pero adelante, Gladys. vamos a ver entonces, ¿verdad? Para... Sí, sí, Francis. Lo que quiero decirte es que no temas en decir el nombre del comunicador porque es la, es la fuente, es, la, es lo que se ha dicho, es decir, que me gustaría saber quién es el comunicador que lo hizo, porque también bueno, me, se... me informan que fue Bienvenido Rojas, un experto eh, eh, cronista deportivo, comentarista de otros programas, eh, matutino, eh, la capital dominicana, y Bienvenido afirmó que había sido Luis Martínez, pero nos aclaran, ¿verdad? Y para la tranquilidad de sus seguidores, de los franco-macorizanos, que sigue el bachatero Luis Martínez, que fue alguien, ha llegado a él, alguien, ¿verdad?, que le introdujo en la música, su maestro de guitarra, algo así. No, adelante vamos a aclarar mucho más Muy la bien. situación. Muchísimas gracias. gracias. Bendiciones a ustedes, Francis, Raquel, sí. eh, perdón, eh, Fulvio, ya escuchas a Raquel por ahí. Bye bye. Muchísimas bueno, gracias, Vlad. Muchísimas sí, pues, gracias. Eh, así te damos la bienvenida, Raquel. Buenos días. Raquel, buenos, buenos días, días, Raquel. ¿Qué tal? Buenos días. Con esta, <ríe> y buenos días a ustedes. Eso puede suceder, eh, la confusión viene de ahí. Pero en la, sabemos que Elvin Martín es un exitoso bachatero nuestro, de nuestro pueblo, y que no creo que tenga eh, situaciones, porque nunca ha presentado comportamiento que no sea de, de, de vida y de, de disfrutar, y mucho respeto por lo que hace. Eh, por esa disciplina creo que ha llegado lejos. Bueno, bueno, buenos días a ustedes, amables televidentes, gracias por estar ahí como cada mañana. Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Juan Pablo Duarte, tempranito en la mañana levantarse, hacer parir la tierra, hacer echar hacia adelante nuestro país, nuestro, por supuesto que es eh, igual que echar hacia adelante nuestras propias vidas en un desarrollo Pleno, como merecemos los seres humanos. Bueno, eh, muchas informaciones importantes que comentar. Venosa, esa que está corriendo, que Vladimir, con la última que despide el bloque de noticias, esa información debe confirmarse. Los seres humanos, aunque a veces nos aparentemos eh, tener algunos delirios y, y problemas, nada más lo saben ellos, eh, su corazón, verdad lo que lo que estén pasando. Ojalá y vamos a rogar a Dios que sea falsa la información, pero debe investigarse porque es que cambiamos los seres humanos así en un abrir y cerrar de ojo de actitud de repente y a veces cometemos los peores eh, errores de nuestras vidas. Bueno, muchas informaciones. Está queda... la parte de Venezuela, Raquel, que sigue en crisis. Algunos comandos militares se han estado sublevando. El pueblo ya prácticamente no tiene ni piedra. Porque el coronel Aureliano Buendía en una ocasión sancochaba piedra para que los vecinos creyeran que estaban sancochando plátanos o comida o algo, algunas viandas, ¿verdad? Uh -huh. Y no sintieran su miseria. Y eso pasa con Venezuela. Los supermercados están vacíos, el pueblo está pasando hambre y se hizo un llamado desde la asamblea. Juan Guaido lo hizo desde la asamblea. Mira. A los militares que no apoyen a Maduro, que, que se bueno, unan Venezuela al pueblo. Tan mala suerte que tiene mira. Venezuela, Dios Santo. El único conato, con Maduro y con Guaidó. Mira, el único conato, para mí, Francis Rodríguez, el único conato real en Venezuela de ayer es esa movilización que erróneamente el pueblo creyó que realmente había una rebelión. Para mí, sigue siendo los shows mediáticos del propio régimen para convertirse en víctima. Es lo que parece. No tenían ningún plan, era un absurdo, lo, estaban ahí, se grabaron a sí mismos, hicieron un allante y, y nada de nada. Bloquearon ayer hasta todas las redes sociales. La bloquearon. La bloquearon, para decir, que no haya mecanismo de comunicación con que... el exterior, con el mundo. Es decir, Qué censura, ¿eh? que es todo un plan del propio régimen hacer creer que existen guardias bajo ese esquema que se puedan sublevar. El último que se sublevó lo mataron acribillado junto a otros compañeros. Y ustedes lo saben. Ahora, de seguro que eso va a pasar, Francia. Se van a sublevar mucho. Bueno, pero que esta este es una búsqueda de interés del propio régimen para convertirse en víctima y no ha logrado, no y, ha pegado una. Mira, intentaron con es, el dron y hubo una explosión que los guardias de seguridad parecían muñequitos, una estupidez y eso pasó a mejor vida. Eso, eso, y esto, lo único que yo veo real es que el pueblo creyó en la sí, trama sí, sí, de sí, que sí, eran verdaderamente sublevados sí. del ejército y lo iban a apoyar ese régimen se ha sustentado precisamente porque los militares le han dado el respaldo. A la hora aparecerán muchos militares bueno, que no le van a seguir dando respaldo. No ha podido convertirse Aquellos en Aquellos que tienen pozos de petróleo y que tienen las empresas del Estado, ellos tendrán sus razones para estar en contra ¿Y tú sabes quiénes pueblo. son? Los guardias. Los guardias, claro. Mientras que las autoridades del gobierno dijeron, y cito textualmente, que esos incidentes fueron oh, motivados por oscuros intereses de la extrema derecha, lo que ay, ha causado eh, la compra de la lealtad militar. Así lo afirmaron. Tienen muchísimos de esos grupos que de militares presos, haciendo creer que fueron traidores. Sí. Y otro otro asunto fuerte que pasó en el nivel internacional es lo de México. Van 89 muertos. En el gasoducto mexicano. ¿Y eso tendrá que ver con las medidas que ha tomado el nuevo presidente? Bueno, sí, porque hay una mafia fuerte de autoridades del Estado y militares que están eh, usurpando los recursos de Pemex, en este caso, y tomando esos combustibles y haciendo un mercado negro de miles de millones de dólares, Francis. El último año se estima en 3.500 millones de dólares el mercado negro del combustible de la petrolera mexicana. Entonces, cuando hay ruptura del gasoducto, ciudadanos mexicanos lo estaban usando para llenar tambores, para llenar eh, barricas, para llenar eh, garrafones, galones, y explotó. 89 muertos. Ahí habían muchos militares que no dispersaron a la gente, Ay, dejaron Dios. eso así inmediatamente pasó la explosión, ahí están las consecuencias, van 89 ya muertos. Bueno, un hecho aquí en el país que ha causado mucha atención eh, todo el fin de semana, bueno, desde que ocurrió el hecho no se ha dejado de hablar de ello, fue la actitud de una unidad del Ministerio de Defensa que impactó a motociclistas de estos de alto cilindraje, de los que corren en grupo, de los que están asociados ahí a un grupo, o su clase, Ciutrán. y bueno, ahí lo están moviendo en pantalla, esas imágenes un que se viralizaron, exacto, el, esa es la unidad del Ministerio de Defensa que impactó y que luego entonces eh, a raíz de ese incidente que eh, se quedó como si no hubiese pasado nada, ni se, se, se, se desmontó de su camioneta pero ni mostró ninguna actitud bravo, de buscar ayuda ni de nada, uh -huh. y se ve la intención con la que fue, el, el atropellado y fue sacado de la vía. Bueno, Por esa causa alguna? puede ser juzgado. ¿verdad? Claro este que si ya un a acto, una medida ha sido suspendido. Ha sido suspendido eso responsable es un acto de esa... De, eso es un criminal. Un acto de barbarie. Con la intención de acometer un hecho contra un ciudadano que se desplazaba en un motor. Tiene todas las características de la intención de desaparecerlo prácticamente, sí, porque, porque a esa sí. velocidad, sabiendo que usted anda en un vehículo, conduciéndolo, y le hace lo que le hizo. No basta con unos 30 días que tiene metido, de que eh, y el habló día, el coronel, medida, muy frío, sí, sí, como sí. es el reglamento militar. Pero eso pero es de juzgarse. Eso es de juzgarse. En, en la y la tentativa tiene 30 años. Están analizando la posibilidad ellos mismos los familiares y el mismo claro joven, no lo pueden dejar así de querellarse el, en esa es que en deben ese de querellarse. y además eh, decir que bueno si el joven motociclista hubiese cometido una infracción no sé si la cometió o no esa no era la manera de pararlo no. nunca en la vida entonces se ve muy claro y están los, las evidencias porque ellos graban sus carreras eh, de que fue intencional la forma de cómo le atropelló y le sacó de la vía Autovía Coral es penoso así es que, que la autoridad pierde autoridad sí, y respeto de la porque veo escuché un joven que decía ven vamos a matarnos, es decía ahí hay momentos que pudo haber pasado más una desgracia ah. así es así es eh, bueno la visita de Lionel dice Lionel se niega a dar declaraciones durante visita Qué sospechoso esa actitud de Leonel. No cambia eso. Hombre, que, con tanta apertura a la prensa. Claro, y eso es una demostración que está siguiendo un... Que totalmente sorprendido. No, no, no, eso no significa... Está siguiendo... Y eso eso, eso, eso tú no, te, no le puedes dar, porque ca cada quien en su momento, hay momentos, en la Basílica no se le dio, no todo el mundo quiso dar eh, opinión. Bueno. Ranfi, está... que está buscando la manera. Ahora... Se supone que es un acto público y que se recogieran las informaciones. Él le iba a dar en, en lo que iba a hablar. No se puede ahora juzgar a Leonel porque no hubiera ahora, en su momento. Me están a, esperando. Alguien le recomendó a él no hablar. Bueno, ¿Alguien, alguien le está le re -reconoce bastante No, no bien es que re recomendarle su... nada a ese hombre. Le no es le conoce bastante capaz, bien sus capacidades. Pero creo que fue un error no hablar una y mil veces con la prensa. Una persona que ha tenido historia, de tanta yo, apertura con la prensa. Que, que ha respetado creo, la libertad de Yo sugiero precisamente que. profesor de esa área. Sugiero que precisamente por la persona y lo que es Lionel en la apertura y la conversación. No tomarle en cuenta que una vez haya pedido... Me están esperando, es, ahora no. Es, es que hay tema, es decir, es que hay tema, hay tema en la Ya lo declaró. Pero ya, hablar, no, pero que hablar. ya lo dijo. Ya luego entonces lo declaró, porque sí. apareció en la prensa lo que él dijo sobre la inequidad y la y lo que él pretende hacer sin, de llegar al poder. Que pues no el puede. sector hizo entonces hablo bueno, con este sector de la prensa... Y con la semanas, Mira, las transformaciones la es que ha vivido el país... 12 años más necesitan. Sí, pero eso es así. De, de Hipólito Mejía hacia mexicanos. acá, de Hipólito Mejía hacia acá hasta el 12. Lo que vivió el país fueron crisis y la, y la superó el país. Ahora, dejó un déficit de mil, de 184 mil millones a raíz de la campaña para que Danilo Medina hoy fuera presidente, Ese es otro tema. Y necesita más años para hacer lo que no hizo en los 12 años. Ese es otro tema porque presidente, no, no hubiese sido presidente no, si no se invierte ese dinero. La fábrica nada más permite bueno, dos. dos. Pero un error un error del presidente, expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, y presidente del Partido de la Liberación Sería bueno Dominicana. bueno Un gravísimo error no dar declaración a la claro. prensa en el momento en que se le estaba solicitando y si sí luego más adelante dar su declaración al, al sector de la prensa que quiso. Yo le voy a preguntar. ¿Por a, qué? Yo le voy a preguntar a Temo. Es un ¿por, error. Qué, ¿Por qué Leónel no habló? Un error. Bueno, a la percepción de la periodista. Tú conoces tu, tu ámbito. <ríe> Yo, como comunicador, entiendo que no es un error. La gente ahora, tiene que administrarse él, ahora sus él, opiniones. Él es el que gana cada vez que habla, porque plantea y pone sobre la mesa Cosas su posición y del posiciones. posición muy importante. Pero tú no puedes decir: Yo le voy a dar la declaración a Francia, ah, Fulvio no, no. Y así fue porque lo dio más adelante a otro sector bueno, de la prensa, pero a la prensa local que le estaba solicitando Tú sabes lo que hizo donde la prensa? Estaba, lo, aquí en San tú sabes lo que hizo la prensa, no porque se la yo dar. tú sabes lo que hizo la prensa local. ¿Qué hizo la prensa? Se puso bravita y salió a comentar que Leonel se había negado y no volvió y se le fue del lugar. El que ah. quedó ahí es el verdadero periodista que andaba recogiendo ah, no, con no, no, interés. Espérate, pero ah. que si no que, si ¿Tú tú quisiste ver? dar mi declaración ¿Sí? cuando te la solicité. Pero escúchame, luego tú, tú me estás vas en actividad, a obligar que a una actividad en la que tú no quieres hablar. ¿Qué hizo? No. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Vladi? Qué, bueno ¿Qué, ¿Qué hizo Vladi? En, en, en la cobertura que tuvo Telenor en el día de ayer fantástica. En una le pide amable. Wey. Ahora no, cuando yo salga Y después lo recibió, después hablaron. Ahora, ¿qué interés de atacar en el momento? Porque había, eso estaba pautado para las tres y media de la tarde y llegó a las seis. Ah, porque muy puntual el expresidente. Bueno, por otra parte... Que aprenda de otros. Denuncian familiares aquí en San Francisco de Macorís, mantienen a un familiar, valga la redundancia, eh, en un cuarto... Trancado ahí por seis años porque tiene Dios problemas Santo. psiquiátricos no. después que sufrió un accidente. Señores, en pleno siglo XXI, cerquitita de aquí de San Francisco de Macorís ahí tienen a su pariente por problemas mentales. Miren eso. Él en sus juicios dice que ya lleva mm. 15 años, casi Dios 16 Santo. años. Mm -hmm. El señor Ernesto perdió la cordura luego de un accidente de tránsito parece algún y la trauma. familia decidió que ese es el mecanismo de solución de salud mental de él dicen los residentes o sea, que son en la médicos zona ellos son médicos. dicen los residentes en la zona que él es pacífico que él es tranquilo que si no lo embroman él no tiene eh, violencia por lo que tanto <risa> llaman a que, que no lo embroman. a que lo saquen de ahí no pero mira es Entra, acá. En pleno siglo XXI, si hay, ven acá. ¿Para qué si es salud, la unidad que tiene, de salud mental de Es lo hospitales, único que tiene para ver hacia el exterior para que señores, en el centro de ese orificio. Atención, ¿eh? de la salud. Ese orificio no tiene más de 30 centímetros por 30 centímetros. No debe preocupar. ¿eh? A lo que se vea. ¿eh? Aparte de esta. Es un acto criminal. De este acto de cautiverio a un ser humano. Es que hay que entender que la familia carece de información para lidiar con estos temas es lo mismo que pasa con el niño autista sí sí por ignorancia. con el niño con cosa. el niño especial Ah, que está loco no no desde que se aprende a entender esta realidad la familia se convierte en una familia feliz y da amor en demasía a su hijo especial y así es que la sociedad debe aprender a convivir con esas realidades. Pero esta familia, me imagino que la única solución que encontró fue convertirlo en un preso de su propio hogar. Le están haciendo daño. Pero Creen, deben ayudar, que son, los, que por eso ayuda. es que yo digo, los profesionales Dale. de la psicología, yo he pedido que nos analicen a todos, porque todos tenemos algo de loco aquí, en este país. No, no, en el mundo. Bueno, tú, pero yo me tú, tú, refiero tú aquí. Tiene algo refiero... de loco el ser humano. Entonces he pedido a la asociación de psiquiatras o de psicólogos que estos temas de forma gratuita abórdenlo, que le están haciendo un favor unas, a la sociedad. Bueno, ahora se se inauguró un local, una especie de clínica para atender estos casos, pero eso ya tú sabes quién es que tiene acceso a eso. No, por hay lugares públicos, o sea, la unidad de salud mental que existen en todos los hospitales del país están para darle seguimiento y atención y tienen hasta medicamentos. Entonces los familiares Darabó. deben buscar orientación. Y ya tengo entendido que el doctor Garabó tiene conocimiento sobre este caso y le está dando seguimiento. Ah, bueno. O sea, que esperamos que haya una intervención ah, Garabó, urgente Excelente. urgente para sistema. que puedan salvar la salud sí, de sí, ese hombre. Sí, sí. Porque la familia cree, creen que le están haciendo un bien y lo están y como él se empeorando expresa, el daño. como él se expresa aparentemente, eh, él es manejable. Es manejable. Que para eso hay que medicamentos, es un problema de sí. salud, entonces sí. por eso la ciencia está Mira, avanzada Y que aprendamos a comprender la condición que tiene él por la situación que vivió y nosotros entonces como sociedad saberlo manejar para que se integre normal, aunque tenga su, sus crisis, pero para la crisis están los medicamentos. Por supuesto, así es. Bueno... Fulvio lo dijo, si no lo molestan, él no reacciona. En el WhatsApp nos escribe Nelson Abreu, manda una foto de Pablo Coelho, un mensaje. Señor, bendícelo esta semana. Amén. Que tengamos la fortaleza de la montaña y la destreza del agua. Muchas gracias, Nelson Abreu, por escribirnos. Caonabo Reyes, Caonabo, señores, con relación a los deportados. Yo tengo un hermano, Domingo Reyes, eh, que pasó 25 años en Estados oh, yes. Unidos. Regresó aquí y vayan a Arenoso de la Vega y verán cómo él produce allí plátanos, yuca, batata Claro. tiene nueve solares de allí en Conucos. bueno ahí está la experiencia que cuenta Cabonabo Reyes, de que no todo el mundo es igual, por Para nada. que no Voy William Hernández dice buenos días y feliz inicio de semana laboral, este martes con temperatura bien fresca gracias William, nos escribe el número que termina en 5714 manda estas imágenes vamos a ver es de la cobertura, buenos días, vamos a ver de la cobertura del de, eh, día de ayer de Vladimir. Ah, que que estuvieron, estuvieron dándoles en sintonía, sintonía bien. en sintonía, por Telenor. supuesto, a través del eh, canal 10 de Telenor y 56 y todos los demás. Muchas gracias a todos los que nos escriben. Nos vamos a una breve pausa. Antes tenemos un contacto telefónico. Buenos días. Buenos días. Hola, hola, hola ¿qué tal? Muy buena. Adelante con su comentario oye yo considero que los que tienen ese señor cerrado ahí ¿me? son ellos los que necesitan cerrado ahí ellos no necesitan ayuda Además, necesitan que, ayuda urgente sí, ¿sí? ¿sí? los familiares que, esto, es la familia que necesita astilla, ayuda es humano. Sí. sí sí, bueno pues, es verdad, la fiscalía, no preso, pero la fiscalía y todo, todo el sistema ellos, de salud. Ellos creían que tenían buenas intenciones y, sí, y eso era mecanismos. Con mecanismo, eso lo protegían, ellos. Mecanismos creían. muy viejos, obsoletos que usaban para uh -huh. permitir no vincularlo a la persona que supuestamente con que le decían loco, ya es prohibido ese término, según la Organización Mundial no. de la Salud, es una persona con una enfermedad mental, entonces, que debe ser tratada. Para esto, la ciencia ha avanzado lo suficiente, demasiado, y pueden corregirlo y ayudarlo a este hombre a involucrarse otra vez, a reinsertarse en la sociedad. Nos vamos a una pausa, Recuerde que en la entrevista central hoy tenemos al escritor Pedro Carreras, hablamos de sus éxitos, nos quedamos aquí y que esperamos retornarnos y que ustedes nos acompañen con esta importante entrevista.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 Tú no podías hacerlo por ferrocarril porque no había. Oh, bien. Y entonces el puerto de San Cristóbal y el puerto de Sánchez fueron disminuidos para darle importancia a un nuevo puerto que es el Santo Domingo. Entonces gente comenzaba a vender a a enviar en, el, en los camiones. Y finalmente esos rieles, Trujillo los utilizó, los recogió todo para su industria azucarera.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 Una crítica de goma, y, y le dijo el Señor, que era tío mío, murió, dijo él que va a, a, a decir la misa. Eso fue a la, la edad de 15 años suya, más o menos, ¿cuántos? Yo tenía 13, 14 años. 13, 14. 15, 14. Sí. De ahí comenzó a escribir, ¿y cuál fue su primera no, obra? Porque, porque nos queda eh, poco tiempo. Lo que lo Yo comencé yo comencé ahí a leer, uh -huh. entonces cuando yo leí la esa misa, esa hora santa,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 los jóvenes que escriben ahora, que leen, eh, deben saber que eso es una carrera larga de toda la vida, escribir uh -huh. una carrera de toda la vida. Con o sea, yo tengo 40 años que escribí el primer garabato y no es para tú hacerte rico ni millonario, es para tú dejar a la sociedad cosas interesantes.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Bueno, recordarles que LIR Comercial ahorra también en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 Cristales de primerísima calidad, atenciones exquisitas, análisis de la vista gratis en óptica máxima visión. Profesionales nacionales e internacionales, monturas de todos los colores, usted elige el color que prefiera. Se ve ahí en el espejo y hay personas que le dicen, este te queda bien. En óptica máxima visión, usted encuentra la solución a su vista. Por favor, vaya a óptica máxima visión. Bueno, y recordarles a las damas que vistan de Adasa Elements. Adasa Elements es la tienda de vestido acá en San Francisco de Macorís. Estamos ubicados en la calle 27 de febrero. Casi esquina Salcedo. Ahí estamos, uno de los atuendos que he vestido para este programa. También estamos en Santo Domingo, en el teléfono 809-952-2150. Adasa, tiendas de vestido. Aquí en San Francisco nos puedes escribir o llamar al 809-841-9955 y nos encuentras en todas las redes sociales. Tienda de vestido Adasa Elements. Supermercado Almanzar. En Las Guaranas, usted encuentra todo lo que usted está buscando en un supermercado, en supermercado Almanzar. Ahí tiene usted los comestibles de todo un mes, todo un año, y también tiene ahí las casetas de Telenor, tiene los juguetes para los niños, tiene los libros, usted encuentra todo. Ahora se está rifando fin de semana, estamos en cruceros, estamos en diversión, estamos en familia, en ecobolsa, unido a lo que es El Verde, una, únete al Verde, ahí está también eh, todo lo que usted está buscando. Usted lo encuentra en el supermercado Almanzar y participa de estas rifas. En la calle principal de Las Guaranas ya no tiene que salir para encontrar todo lo que usted desea. Supermercado Almanzar en Las Guaranas. Así es, tan nuestro como Las Guaranas ese supermercado. Nos escribe nuestros amables televidentes en el WhatsApp, nos escribe Yolanda Santos de Pisa Costura, nos manda Juan Gabriel, buenos días. Eh, señor Sol, ahí nos manda el enlace para llevarnos ánimos, dice eh, Yolanda Santos. Félix Suárez de Pensilvania, de Estados Unidos, manda la foto de esta hermosa bebé que se llama Jafrazy, que está de fiesta de cumpleaños, flaco. Ella eh, cumple siete añitos, así que de, padre de, su, de parte de su padre Félix y de todo este equipo de mañana le deseamos muchas felicidades para esta preciosa bebé. Nos escribe también... Querido Almanzar, es un hombre muy querido, yo supongo que sí, ¿verdad Jorge? Sí, claro, Para hacer claro, honor al nombre. Claro. Querido Almanzar también nos escribe desde Samaná, nos manda una postal. Y ahí está la postal, nuestro primer milagro del día ocurre cuando abrimos los ojos y nos encontramos con la vida, gracias mi Dios. a Eso sí es cierto, gracias querido por escribirnos también. El maestro Miguel Medina, director general del Agua Cercinto San Francisco, nos recuerda que hoy... Eh, inicia el semestre educativo 2019-10. Están convocados a todo el personal académico-administrativo a las 8 de la mañana al izamiento de la bandera eh, y la apertura de este semestre. Pero también... También nos ha, ha recordado de que a las 10 de la mañana tendrán la visita del general de la policía, Oliven Inseminaya, para coordinar todo lo relacionado al protocolo de seguridad del recinto. Así es que enhorabuena las autoridades de la universidad, haciendo un llamado a que todos inicien, los estudiantes inicien la docencia de este nuevo semestre, pero también una buena noticia de que el director general de la policía con asiento local acá en el Comando Noreste, en el San Francisco de Macorís, pues se reunirán para buscar solución y crear sobre todo los mecanismos de seguridad para el entorno que tanta falta hace. Excelente, eso era necesario. Así es. Y hace falta en la universidad y también en el peatonal que hay. Uh -huh. Todo el perímetro, pero el peatonal. Sí, mantenimiento y seguridad, correcto. Especialmente en la noche. Así mismo es. Tiempo del tema, vamos a ponerlo sobre la mesa, fulvureña, adelante. Gracias, Raquel. Saludar eh, en Samaná y las terrenas a todos los muchachos que siempre nos ven, especialmente a Odalis, que nos hizo esta artesanía de mañana y nos la brinda y aquí siempre la tenemos con nosotros. Gracias, Odalis, y a todos ustedes allá. Hoy quiero compartir con ustedes la continuidad de los temas que se están dando con referente al narcotráfico en República Dominicana. Un tema, lamentablemente, eh, que está lacerando la sociedad. y Encontramos ahí un titular, narcotraficante colombiano Machete vivía como rey en Villa de Punta Cana. Él, que su nombre es Juan Alberto Jiménez, Juan Alberto Jiménez, entre paréntesis Machete, se hacía pasar por un ganadero venezolano y vivía en una villa en Punta Cana, pero tenía documentos dominicanos y su nombre como dominicano, con su cédula y todo, señores, David José Mateo. Ese era el nombre dominicano, se hacía llamar así, David José Mateo. Desde Colombia se le siguió el rastro y fue puesto de atención a la a, un, a a la Policía Mundial, eh, ¿cómo que se llama? Interpol. Interpol, Interpol. Y ahí entonces se pudo apresar a Juan Alberto eh, Jiménez, alia Machete. Resulta que para el 2012 apresan al encargado de esta banda de traficantes, GDO, y quien estaba en ese momento era Carlos... Pasebrel, en el 2012, queda preso, entonces lo sustituye Machete. Machete, al ser perseguido en Colombia, vino para República Dominicana. Mira lo que dice el alcalde de Medellín, Colombia, Federico sí. Gutiérrez. Ese criminal vivía como un rey en República Dominicana, mientras desde allá impartía órdenes para miles de jóvenes que hacen parte de sus estructuras, que han sido copados por ellos que se maten entre ellos y maten a otras personas. Textualmente lo que ha dicho el alcalde de Medellín, Colombia, Federico Gutiérrez, reconociendo la forma de cómo vivía aquí y nadie, absolutamente nadie se dio cuenta. Él tenía muy buenos vínculos aquí en República Dominicana y allá en Colombia se le atribuye la muerte de más de 40 personas. Es decir, nosotros sí. con un asesino en la misma casa. 40 misma crímenes casa. y delitos. Más de 40 crímenes y delitos se le atribuye. Y aquí vivía muy bien, inclusive se dice que hasta con alguna protección, Raquel, uh -huh. vivía aquí. Y tenía carro de alta gama, de las mejores marcas, y tenía esta villa y también propiedades. Y desde aquí dirigía entonces la banda criminal eh, narcotraficante allá en Colombia. Ahorita tú daba dos nombres y mucha gente pudiera preguntarse, pero ven acá, y que, eh, o ¿se llamaba David o cuál? Él utilizaba do, otro nombre aquí en República Dominicana, sí, el sí. nombre original del Julián Alberto Jiménez Monsalve, conocido popularmente como Machete, pero aquí en República Dominicana, usaba entonces usaba el nombre, el, el segundo, eh, David José David Mateo. José. ¿Cómo Mateo. es tan fácil Pero cambiarse cédula. la identidad, utilizar la cédula, utilizar toda esa maña? Todo el mundo sabe los mecanismos de compra que se utilizan aquí. Es penoso que aquí en República Dominicana entra todo y nadie se da cuenta hasta villa. que organismos internacionales vienen y hacen sí. las investigaciones. Miren la villa donde <ríe> miren vivía eso, miren eso. ese señor. Ahí él príncipe? contaba con toda la soltura, la libertad. Confort Confort, riquezas y también eh, alguna protección Míralo en algunos ahí, pero momentos Pero un muchacho joven, ¿eh? ¿Cuándo comenzó a delinquir? Sí, muy joven, muy joven eh, De acuerdo a los, a los informes que fueron ofrecidos por Andrés Tabón Pero tenía la licencia dominicana <ríe> De Ay, todo, Dios mío. de todo, licencia y, y cédula, mírenlo ahí Y pasaporte también ¿Y, ¿Y quién se lo consiguió? ¿Cómo lo consiguió? Ahí tenemos otro Figueroa Agosto. Sí, una sí. réplica, eso es otro. Y él desde aquí dirigía su banda eh, eh, en Colombia. Imagínense todas las cosas que hacían aquí. Y, y todas las personas que estaban involucradas aquí de, de poder también. Para poder eh, eh, tener identificación de esta índole. La información que cuenta la prensa no dice en ningún momento que la investigación tuvo el apoyo, la ayuda de República Dominicana. Oigan bien, solo el Departamento Nacional de Investigaciones del DNI y la Oficina Nacional Central de la Policía Interpol. Interpol. Solo, República Dominicana ni cuenta. Se dio que tenía alojado aquí a un delincuente. Sí, sí se sabía, ¿verdad? Porque cómo consiguen... Ahí es que, ahí es que yo quiero hacer énfasis. Lo fácil que es conseguir un acta de nacimiento, conseguir una licencia, conseguir una cédula aquí en República Dominicana Y cómo se la ponen en China a los niños que no tienen identificación Cómo se la ponen en China a generaciones, una, dos y tres A veces en una casa encontramos okay, tres bien. generaciones dominicanos que no tienen cédula, que no tienen identidad se dice que hay más de 70 mil niños que no tienen identidad. ¿Cómo se la pone en ¿Cómo entró al país? ¿Tenía ¿Cómo visa? Él entra? Sí. ¿Normal? Entra, ¿Y ¿Se quedó? Entraba y salía. Tenía su pasaporte. Ahí, ahí está en la, en la gráfica que mostró producción. Donde aparece la cédula, aparece la licencia y abajo está el pasaporte. Producción lo puede presentar otra vez. Eh, esto entra dentro de una red criminal. Que desde República Dominicana estaba actuando en Colombia. Ya en Colombia van más de 80 apresados, 70 apresados. Y dentro de eso estaba este señor, uh -huh. eh, Juan Alberto Jiménez, que se le estaba dando seguimiento. Que ya está en Colombia para ser procesado sí. por esos 40 casos criminales, es lo que se le adjudica. Exactamente, ya está en Colombia, porque esos son los que se conocen, uh -huh. 40 casos criminales. Hay que ver cuánto más tenía, pero... Este caso debe de llamar la atención a las autoridades dominicanas. No preocupante, ¿eh? El DNI que todo lo oye, porque oye todo. Sí, la de alguna gente. Eh, no, no, no. Lo que le interesa, lo que debe interesarle, ¿no? ¿Cómo lo no se había dado cuenta de eso? ¿Cómo también las personas de la Junta Central Electoral ¿Cómo emiten obtuvo una, la cédula? cómo obtuvo la cédula? ¿Dónde está el trasiego? ¿Dónde están los mecanismos? Lo deben de saber. Debieran sacarle esa verdad a él mismo. Lo, lo deben de saber. ¿Para qué? Porque Figueroa Agosto tenía no diferentes cédulas. Sí, sí. Y este tenía Diferente, toda su identidad no. también. Y vivía... De nada se vestía de, de, de sacerdote y hacía misa también en ¿Cómo Punta no Can. le sospechó a las autoridades el acento colombiano? Pero ven acá. No, y su vida ostentosa, Carro de lujos. Todos. Vehículos de lujos. Una vida ostentosa. Del país de las maravillas. Y así entonces poniendo en peligro a la sociedad dominicana. Porque un hombre que tiene sobre sus espaldas más de 40 muertos, hay que ver lo que podría haber sido o hecho. ¿Verdad? Y seguía operando desde aquí. Y seguía aquí, operando desde, desde, aquí, desde aquí, según las autoridades. Todo de... lo que ese hombre, señores, nuevamente vuelve y se pone el país, vuelve y se pone el país como un narcoestado. Y eso no lo queremos. Como un para, lugar de fácil no acceso lo para, para esconderse familia, para los delincuentes. Pueblo. Porque no es el primero, es uno de los muchos que vienen a esconderse para acá porque encuentran las facilidades. Sí, y cosas como, que no encuentran los propios dominicanos aquí, facilidades para expandirse, para crecer, pero un extranjero viene y es un rey aquí en la y República es un rey. Dominicana. Y el como complejo él, Como él, muchas personas de esos eh, eh, complejos dicen de personas que hay, mundiales mundiales que son peligrosas y están en esos Vienen complejos. A y lo sabe la gente, menos el DNI. Sí, menos las, las instituciones que deben saberlo. Con esto nos despedimos en el día de hoy agradeciendo como siempre favor de su sintonía, por supuesto. Esperamos contar con ella para mañana. Buenos días.